Martín, ¿estás para romper el hielo? Estoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo definís porno y helado? Bueno, porno y helado es una serie de humor, eh, humor absurdo. Tomando <risa> droga con Martín Pirojansky. <risa> sí, gracioso eso. ¿Quieres tomar droga? ¿Droga? Es muy, es muy raro que digas esas cosas vos, porque que me me <risa> tan tan ¿Qué? tan tan tan tan tan tan tan no no no puedo creer no puedo tan, creer esto como misión imposible Uh, qué calor es un capítulo de famoso al final no es caja negra sí sí me doy cuenta sí No, es una locura. Pero no se hacen así las cosas. Sí. Pensé que una entrevista en caja negra, me preparé, no sé. ¿Y qué tiene Julio Leiva que no tenga yo? Además no, no, no. de que probablemente esté muerto. ¿Cómo está, cómo está muerto? Uh -huh. ¿Eh? ¿Cómo te pensás que llegué hasta acá? Ay, ay, no. Se consagró con caja negra. Empezó una cosa en Bordrix que parecía que iba a estar buenísima. Estaba. y il... ¿Y se murió? ¿Qué haces, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien. Más o menos, ¿no? No estoy bien. Es una locura lo que estoy viviendo. Aprovechemos y charlemos. Aprovechemos y pongámonos al día. ¿Hace tanto que no nos vemos? Sí, por eh. alguna razón, ¿no? Eh. Hace mucho que no nos vemos. ¿Te acuerdas cuando te dibujé como un rabino que decía, denme plata? Me, llam me llamaron de una agrupación judía. Ajá. Y tuve que ir a hacer un curso porque me dijeron que lo que hacía era antisemita. Es antisemita. Es una idea muy antisemita del judaísmo. Pero igual... Vos sos un fenómeno, Martín. Sos un actor que cambió la generación. Vole, tiempo libre, el galán de Venecia, la animación esa que no la vio nadie... Igual pará. no quiero no, que... hablar de porno y helado. No quiero hablar de... A ver, ¿de qué cosas? se trata? Eh, vos sos un capo, la dirigís vos, no. actuás vos... ¿La producís vos? ¿Hiciste sonido vos? ¿Me estás pongo? bardeando? ¿Me no, invitas no. para bardearme? No, ¿Cómo te voy a invitar para bardearte? ¿Qué, qué es una nota de los no, 90? ¿No viste por horno O no, sea, no me invitaste vi. y no la viste. No, no la vi. Pero, Pero contámela de pe a pa. Explícamela como si fuera un imbécil total. Bueno, es la historia de tres amigos uh -huh. eh, que mentimos que tenemos una banda de rock y la mentira se vuelve realidad y terminamos teniendo la banda. ¿Y quiénes actúan? Y actúa Nachito ley que lo podrías invitar para no sé alguna no. nota de famoso. No lo conozco. Actúa Sofi Morandi. ¿Y vos qué haces del tío de ellos? De, ¿De un abuelo divertido? O sea, soy soy un poco más grande, sí, si eso poco, está claro. Un poco más. Pero te hicieron con Photoshop, ahí te. No. Ah. ¿Y es de ciencia ficción la serie? Nada que ver. Ah. Nada que ver. No, no, no, absolutamente. ¿Tiene vueltas de Lorca tipo sexto sentido? No, no, no hay nada de eso. ¿Hay homenajes a Star Wars? No. No, no, no. no es... ¿Minas desnudas? No, tampoco. Mejor, porque Mejor. no está bien visto eso. No, no, no. Me podrías haber llamado para actuar ahí. No. Tenés que hacer redo, así no se toca una guitarra. La guitarra es como una mujer. ¿Estás haciendo un casting en uh -huh. vivo? Sí. Yo hice una peli, pero me hubiese venido bien, hice el futuro es un ángel y una sonrisa, muy buena película, hice. Mira, no la conozco. Sí, está, está, está en YouTube también. ¿Está en YouTube? Sí. Bueno. Tres videos más atrás que este. La voy a ver. Mira, Martín, la guitarra eléctrica te convierte en dios. ¿Estás probando otro tono? Otro per personaje. Ahora sos el dueño de un bar donde tocan bandas. Bueno, mira, para tocar acá en el bar tienen que ser los mejores. ¿Son los mejores? No, no, no, no, no, no. Y me dijeron que en Porno y Helado está Susana Jiménez. Está Susana Jiménez, así es. ¿Cómo la conseguiste? Fue idea de Amazon Prime Video. Que la, la, la convocó y me preguntaron si yo estaba de acuerdo y la verdad es que sí, estoy de acuerdo. Si no te molesta, le vamos a poner un pip a lo de Amazon Prime Video porque no quiero que el video se vea como que hubo dinero cuando no lo hubo. Pero hay que decir Que era como una es, cosa de, Es que yo necesito... No es orgánico. Es que sí, porque yo necesito que se diga para que la gente sepa que se tiene que suscribir a en Prime Video para poder ver por no el al lado. Le voy a poner bips a todo. Prime Video. Prime video Todo eso fue con pi... sí. ¿Vemos una escena? Dale Bueno, volvió mi bebito preferido ¿Qué tal Graciela? Sí, Venimos a comprar droga? ¿Droga? Él vende Hola señor ¿Queríamos comprarles droga? ¿Droga? Sí, claro, les vendo. ¿Qué? ¿Qué esa cara? No me dijo nada. Para, para, pará. Ojo con el título de la nota, ¿eh? No le pongas... Eh, no, no. Eh, a Martín Piroyangi le gusta el porno, el helado, la droga. No me, no me mandes por ahí. No, sé, sé un poquito más elegante. ¿Puede ser? Sí. Sí. La pasamos muy bien acá, eh, con, con, con Martín. La pasate. no, no, no, no, no. ¿Qué? ¿Qué hay? No, no, no. ¿Qué, ¿Qué hay? No, en serio, no. de verdad. ¿Por qué? ¿Qué hay? Están las cenizas de Julio Leiva. ¡Ay, boludo! Y sí, lo velamos hoy. ¿Cómo? ¡Qué mal gusto! ¿Por qué acá? Es lo que yo creo que él hubiese querido, es su lugar. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa Martín? ¿Qué pasa, Te creíste que era piroyanqui, huevón ¿Quién sos? Nachito Saralegui De porno y helado Ah, el de porno y helado Bueno, esta fue la entrevista con Nachito Saralegui de, de porno y helado Sí Estuvo buena igual Yo quería un Caja Negra con Julio Leiva uh -huh. No va a poder ser